Las ruedas del camión de lados giran giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran por toda la ciudad Oh oh parece que tendremos un poco de lluvia Las ruedas del camión de helados Silban por toda la ciudad Las ruedas del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 por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores Los mejores Las ruedas del camión de la giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de la giran por toda la ciudad. <risa>